hola familia regresamos otra vez con esta serie de búsqueda de tesoros lo más básico ahora vamos a tratar de encontrar este tesoro que nos llega en un minuto ya hay 24 jugadores buscando tesoros en el momento me voy a esperar a que queden 5 segundos y me regreso aquí para activar el cofre o la búsqueda siempre me dan nervios 5 4 3, 2, 1, 0. Activamos. Está un poquito aquí. Vámonos hacia acá. Vámonos a ver de aquí. Y ahorita les explico cuando busque un tesoro estándar qué es lo que estoy haciendo para mover mi explorador un poquito más rápido. No, todavía no. A ver aquí por acá dónde está mis exploradores mandamos acá vamos a ver vamos a ver ya se está moviendo más rápido ya casi llego vamos a mandarlo por acá como les dije ah, voy a tener que pagar 100 no quiero pero como estoy compitiendo con otros jugadores no me importa cuánto estoy pagando Ah. Me pasé unos por acá. Vámonos aquí. Ya usé 140. Y recuerden, aquí en Chicago los encuentran en menos de un minuto. Ya lo encontraron. Ya vieron. Me gasté 140 UPEX y no encontré nada. Si seleccionamos que veamos los otros exploradores, miren. Lo encontró el con Anarchy. ¿O quién encontró? Ahí está. Hijo de su. Vamos a ver, familia. El Flicer. Pero como pueden ver, familia. Creo que no pueden ver bien. Pero no sé si se ve bien la dirección. Es el 3346. Pues 108. Aquí por aquí estaba. 34. Pero aquí. Ah, miren. Casi la atiné. Estaba aquí. Casi, casi la atiné. Llegué, no sé, unos 5 segundos tarde. Como ven, está difícil. No es imposible. Está difícil encontrarlos. Pero tengo que practicar más, familia. Es lo que me falta. Más o menos le entiendo para dónde tengo que mover mi explorador. Pero siempre esas primeras 2-3 flechitas son las que me retrasan como vieron llegué unos segundos tarde no mucho y siempre me pasa eso lo que voy a hacer ahora voy a buscar avioncitos a ver si quedan algunos a ver si hay algunos cerca de mis propiedades porque recuerden algo que hago es siempre tratar de tener entre 10 a 11 cents antes de empezar una búsqueda uno uh, está este ya está muy lejos mandamos al explorador en la propiedad y como pueden ver se fue hacia el otro lado bueno lo que voy a hacer familia voy a seguir mandando a mi explorador hasta que agarre el caminito regresamos cuando agarre ese caminito para que les explique otras cosas bueno me tardé como un minuto en que en que mi exp explorador tomara caminito hacia el avión en lo que llega espero que nadie me lo gane quiero compartir unos no, no son secretos pero algo que otros jugadores me contaron cuando juego en la computadora uso el, el browser del brave y lo que me dijo un jugador aquí arriba a mano derecha hay tres rayitas se abre como un menú y creo que no sale para ustedes no lo pueden ver pero lo que puedo hacer es alejar la pantalla como pueden ver para que vea más del mapa cuando hago eso mi computadora está usando más ram está usando más recursos y puede que se atore un poquito que se y que se haga un poquito lenta Me lo agarramos pero es lo que hacen unos, unos jugadores también como les había yo comentado antes primero aprieten en una calle del mapa en el teclado aprieten el shift y las flechitas y también así pueden ver un poquito más del mapa aquí le estoy apretando la flechita hacia abajo la flechita que apunta hacia arriba la flechita que apunta hacia la derecha en el teclado a la izquierda. Con eso puede mover el mapa Es lo que hacen muchos jugadores. Por ejemplo, ahorita mi computadora está está haciendo mucho ruido porque está usando muchos recursos, mucho RAM. Otra cosa que también recomiendan hacer, familia, aquí en los settings, quítenle los exploradores. Si se lo quitan, su computadora no va a tener que usar otra vez tantos recursos en poner todos esos exploradores en la imagen también quiten los edificios los objetos de tercera dimensión quítenlos apáguenlos y las gráficas quítenlas también les recomiendo eso familia porque está usando menos recursos la computadora y no se va a atorar tanto no van a tener tanto lag como le dicen cuando busco tesoros cuando estoy buscando tesoros estándar me gusta dejar aquí que me enseñe las propiedades FSA porque muchas veces esas propiedades no cobran tanto. Tal vez son de jugadores nuevos y todavía no saben cómo subirle o bajarle a las visitas, cuánto cobran por visitas. Y muchas veces pueden contar unas propiedades que solamente cobran 20 UPEX, 30, 35 en lugar de 40 o 100. Por ejemplo, esta FSA tal vez no cobre 20, tal vez cobre 100. Tiene 40. Pero cuando abrieron la ciudad de Chicago para buscar tesoros, como todo el mundo quería que lo visitaran, y no había tantos jugadores buscando tesoros, muchos de los jugadores le bajaron a 20 UPEX, porque muchos de los jugadores no se quieren gastar tantos UPEX al buscar los tesoros. Por eso se los dejo, para que cuando esté moviendo mi explorador, vea una FSA, la aprieto y digo, ah, a ver, si tiene, a ver si cobra 20 UPEX en lugar de 40 o 100. Ese es otro truco que pueden... Que pueden usar familia en el siguiente vídeo les voy a explicar qué es lo que hago mientras busco un tesoro para que me ayude a encontrarlo lo más pronto posible muchas gracias familia por acompañarme dejen un like si les está ayudando esto no se les olvide unirse al discord ahí los esperamos como siempre les dejo el link en la descripción hasta luego familia y nos vemos despuesito en el siguiente vídeo